que es este curso sobre oratoria liderazgo y persuasión entonces vamos a ver distintas herramientas para que la gente nos haga caso para que podamos influir en las personas para que podamos ser líderes y para que podamos transformar y podamos influir en la gente de eso se trata este proceso y lo vamos a desarrollar a partir de distintos videojuegos Hoy vamos a trabajar con Roblox Pero cualquier día podríamos trabajar con cualquier otro O con cualquier otra herramienta que podamos tener Entonces para poder desarrollar esto Primero el requisito es poder tener Roblox ¿Todos tienen Roblox? Sí, pero... Listo Sí, Michael Ah, Sarita Morato también no, está que... por acá. No está, no tiene ¿Sí? juegos es? sí. Sí, sí, sí. Sí, ¿Para Michael, yo estoy por aquí. <ríe> qué chévere, no, qué no, chévere. No tengo el juego. ¿No tienes el juego? Bueno, primera cosa que vamos a hacer es. Nos vamos a registrar yo en Roblox. Listo, los que no hemos, los que no nos hemos registrado en Roblox. Entonces, bueno, nos vamos a registrar en Roblox. ¿list?